Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia David Lee. Estamos en el módulo número 10, en el final del curso gratuito de creación de contenidos avanzado. Hoy de lo que vamos a hablar es de las tres claves para crear contenido. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso. Si aún no has visto los anteriores vídeos y acabas de aterrizar en este vídeo, te voy a dejar aquí arriba una tarjetita con todos los vídeos para que no te pierdas todo este curso que llevo compartiendo contigo durante estos últimos meses en el que te enseño cómo crear Contenidos que conviertan seguidores en clientes. Tú estás en redes sociales para transformar a todos esos seguidores en potenciales clientes para tu negocio. Ese es el objetivo de toda marca, de toda empresa. Por lo tanto, tenemos que saber cómo vamos a crear ese contenido para poder conseguir esa meta, ese objetivo. Y eso es lo que te enseño en este curso. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones. Hoy termina el curso gratuito de creación de contenido, pero se vienen nuevos cursos, nuevos cursos gratuitos aquí dentro de mi comunidad en YouTube, dentro de este canal, así que me encantaría que formes parte de esta comunidad. Dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este video vamos a hablar acerca de las tres claves para crear contenidos, contenidos que conviertan seguidores en clientes que como ya te dije también antes, ese es el objetivo de todo negocio, de toda marca y seguramente tú estés aquí también por eso. A lo largo de todo este curso hemos ido viendo cómo crear esos contenidos, contenidos distintos, contenidos que llamen la atención, contenidos que resuelvan esa duda que tiene tu audiencia. Esa es tu misión, porque a través de ese contenido es como tú vas a lograr posicionarte como un referente dentro de tu sector. Cuando digo referente lo que tienes que tener en cuenta es que no estoy hablando de convertirte en un Tony Robbins ni nada por el estilo. Ojalá que sí, que sea así, si eso es lo que tú estás buscando. Pero cuando hablo de referente hablo de una persona que es experta en un área en concreto y que por lo tanto sus clientes lo ven como un experto, como un referente. ¿sí? En mi caso, yo por ejemplo, para que te quede eh, claro a qué me refiero, yo siempre hablo de redes sociales. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en mis redes sociales? Transformarme en una referente para las personas que estén buscando saber más sobre gestión de redes sociales, sobre creación de contenidos o sobre ventas, ¿vale? Entonces, ese es tu objetivo. Para eso tú estás utilizando tus redes sociales. Para ganar visibilidad, para llegar a tu audiencia, para conectar con ellos a través de tu mensaje y para transformarte en un referente para que ellos puedan comprarte. Las personas necesitan verte a ti como un referente, necesitan confiar en ti para dar ese paso a la venta. Ya no se vende más como, como antes en donde yo te decía, bueno, yo soy Cecilia y te vendo esto y sale tanto y las características son estas, te gusta o no te gusta, lo compras o no lo compras. Eso ya no funciona. Ahora la forma de vender ha cambiado totalmente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, Crear contenido, contenido que sea eh, útil para tu público, contenido que resuelva las dudas de tu público y que te transforme a ti en un referente. ¿Cuáles son las tres claves, las tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear contenidos? Bueno, la primera de ellas es lo que te acabo de decir, que ese contenido sea realmente útil, que ese contenido aporte valor a eh, tu público y resuelva sus dudas. No es cuestión de que tú te pongas a crear el contenido que a ti te interese o que a ti te guste o que eh, a ti te parezca interesante, sino que tengas que indagar en qué es lo que está necesitando tu audiencia. A mí muchas veces hay contenidos que me parecen sumamente interesantes y otros que me parecen eh, que no van a aportar ningún tipo de valor y que no van a servir. Sin embargo, cuando publico me doy cuenta de la respuesta de mi audiencia de que quizás ese contenido que a mí me parecía súper interesante a ellos no les interesa o que ese contenido que a mí me parecía, uff, esto no lo quiere saber nadie lo sabe todo el mundo realmente era interesante para ellos. Por eso es tan importante que hagas pruebas, que pruebes con distintos formatos, que pruebes con distintos contenidos, que hagas preguntas a tu audiencia, que estés activo respondiendo a los comentarios, que eh, estés constantemente pidiendo feedback, sobre todo si estás empezando con tus redes sociales, porque solo así vas a lograr empezar a crear contenido que realmente ayude a tu audiencia. Por lo tanto, lo que necesitas es estar constantemente preguntándoles ¿Qué os gustaría ver en mi cuenta? ¿Qué tipo de contenidos eh, os interesan más? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿En qué estás bloqueado? Etcétera, etcétera. Puedes aprovechar todos los formatos que nos dan las redes sociales que cada vez son más para eh, poder indagar qué es lo que está necesitando tu audiencia. Así que este es uno... De, los, eh, de las claves más importantes a la hora de crear contenido. Evidentemente antes de ponerte a crear contenido también tienes que haber definido bien cuál es esa voz de marca que te identifica a ti para que todo ese contenido se cree en una misma voz de marca, no que un contenido parezca que sale de un lado, otro, otro que parece que es otra empresa que está hablando, sino que todo vaya ¿sí? de la mano. Eh, otro de los puntos que tienes que tener muy en cuenta a la hora de crear contenido es que eh, todo ese contenido se tiene que calendarizar de forma estratégica. Tú estás en redes sociales para vender, para ayudar a tu comunidad eh, y por lo tanto... Eh, tanto los objetivos de tu negocio como lo que tú estás haciendo en redes sociales tiene que ir de la mano, tiene que ir junto. Entonces, si mi objetivo es el mes que viene salir a vender X producto, X servicio, hacer un lanzamiento, ya tengo que comenzar a eh, calentar, por decirlo de alguna forma, a mi audiencia. Tengo que empezar a hablarles de ese tema. Yo no podría salir mañana y decir, bueno, ahora eh, me dedico al SEO. ¿Qué os parece? ¿No? Y, y vendo SEO y hago esto. No. Tendría que empezar hablando, ¿no? De, bueno, voy a hacer un cambio en mi negocio. Eh, voy a hablar, por ejemplo, por qué el SEO podría ser importante. O cómo se une con lo que estoy haciendo eh, en este momento. Y luego, sí, lanzar mi, mi servicio, ¿no? Cuando ya las personas también hayan entendido por qué es importante. ¿Qué les puede aportar? ¿Cómo les puede ayudar en su negocio? Eh, y sientan esas ganas ya de, de comprar ese servicio que yo estoy ofreciendo y no, hola mira hago esto y si te cuadra genial y si no te cuadra bueno pues nada, no eh, funciona así, evidentemente también puedes hacerlo de, de esa forma no porque yo siempre digo no hay una forma correcta pero probablemente los resultados no serán Tan buenos como si tú mismo te hubieses encargado de ir generando esa expectativa, esa intriga, eh, esa necesidad y ese deseo en el cliente para que eh, él mismo quiera comprarte, ¿sí? Entonces. Calendarizar estratégicamente es muy, muy importante. Tenemos que tener en cuenta objetivos que tenemos con nuestro negocio. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuánto queremos facturar? Eh, ¿Qué meses eh, suponen una baja para nosotros? Si yo sé que, por ejemplo, el mes de agosto es un mes que está todo muy tranquilo y que mi audiencia no me compra, bueno, pues tendré que lanzar algo o hacer algo para aprovechar ese mes. O todo lo contrario, mantener mis redes sociales, publicando para no bajar ¿no? todo mi, mi engagement, para que la gente me siga viendo y no se olviden completamente a mí y yo dedicarme a otras cuestiones. Ese, por ejemplo, es mi caso. Yo durante el mes de agosto no he lanzado nada, no he hecho absolutamente nada, porque quiero tomarme este mes para eh, hacer otras tareas de mi negocio que no puedo hacer en, en otros momentos del año porque está todo el mundo más activo y tengo muchísimo trabajo. Entonces, tienes que saber cuáles son esos objetivos que tú ten, tienes eh, en tu negocio para poder trasladar eso también a tus redes sociales, ¿vale? Entonces, esto no es cuestión de pensar, bueno, ahora estoy en agosto y de repente me doy cuenta que no estoy facturando nada y voy a ver qué hago. No, sino que ya... En los meses anteriores tienes que haber ido hablando no sobre eso para decir, bueno, ahora en agosto resulta que voy a hacer esta acción para eh, poder mantener mi nivel de facturación si es que sabes que vas a tener una caída dentro de tu facturación. Entonces, insisto, la calendarización de todos los contenidos es totalmente estratégica. No vamos improvisando, calendarizamos de forma estratégica teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que tenemos dentro de nuestro negocio, sí, eh, todo lo que nosotros queremos realizar dentro de nuestro negocio se tiene que plasmar en ese calendario editorial de tus redes sociales. Y por último, evidentemente, una de las claves más importantes para crear contenido es la planificación. Trabajar de forma organizada, de forma planificada y crear el contenido con tiempo. No dejes la creación de tu contenido para el último momento. Si quieres publicar el lunes a las 11 de la mañana, no empieces a crear el contenido el lunes a las 10 de la mañana. Porque lo que va a suceder es que te va a sonar el teléfono, te va a llegar un email, te van a interrumpir, eh, quizás eh, alguien te pide una reunión, tienes que salir, te surge un imprevisto o bien nadie te llama y no pasa nada de eso pero tú sabes que tienes una obra y que luego no puedes seguir entreteniéndote con eso entonces dices, bueno mira eh, yo iba a hacer un carrusel pero al final no me da tiempo así que bueno, hago un post o pongo una foto mía y ya está eh, hashtag, uf, no, mira no puedo investigar voy a poner lo que, lo que venga o quería hacer un vídeo pero resulta que no me da tiempo no me sale y termina pasando este tipo de cosas, por lo tanto terminas publicando un contenido con el que ni siquiera tú te sientes a gusto y que evidentemente se plasma en los resultados. De repente dices: ¿Qué pasa? Nadie, nadie me comenta, nadie le da like, nadie me hace preguntas, nadie es interesado. Entonces, es importante que te planifiques para crear contenido. La planificación eh, es fundamental y la parte de creación de contenidos tiene que estar volcada dentro de tu agenda como tú quieras organizarte. Te cuento dos formas de, de hacerlo porque sí te son de utilidad. Yo lo que hago es. Creo un calendario de contenidos mensual sí, eh, y me pongo a crear la mitad de todo lo que va a ser el contenido para diseñar, porque trabajo con una diseñadora, la mitad de eh, todo el, el contenido que quiero para, para ese mes. Una vez que tengo todo, todo eso listo me pongo a producir todo lo que eh, tengo que producir de, de vídeos, historias, este tipo de, de vídeos también para mi canal de, de YouTube y demás. Y una vez que tengo toda la parte de la producción hecha, avanzo con la segunda mitad. Ahora, no me tomo todo el mes para, para hacer esto, sino que todo esto trato de hacerlo en unos eh, tres, tres días, una, una semana, bueno, evidentemente hay momentos en los que... Tengo más, más volumen de, de trabajo, surgen imprevisos y no puedo hacerlo así. Pero trato de que todo sea de forma organizada y de tener días establecidos para esto. Luego, eh, otra de las formas que hay es destinar un, una hora, media hora, dos horas o el tiempo que tú puedas cada día o en un día en concreto de la semana para crear contenido. Por ejemplo, decir eh, yo... De 8 a 9 todos los días voy a enfocarme en crear eh, contenidos para mis redes sociales. O bien, yo el día jueves le dedico toda la mañana a crear contenido. Esto ya depende de ti, de tu agenda, de cómo eh, a ti eh, te guste más trabajar o cómo te resulte más práctico. Yo, por ejemplo... Lo de todos los días a mí no me resulta práctico porque eh, cuando entre que pienso, miro, investigo, no sé qué, se me pasó la hora y evidentemente no puedo estar todos los días dedicándole más tiempo. Entonces me resulta más práctico o bien dedicar una mañana a eso o directamente dedicar dos, tres días seguidos a crear el contenido. Estas son las formas que a mí me funcionan, pero tú tienes que buscar las que a ti mejor te funcionen y las que mejor se adapten a tus necesidades, a tu vida y a las de tu negocio. Recuerda, tú eh, tienes un montón de tareas dentro de tu negocio, si eres emprendedor, tienes que hacer un montón de cosas, entonces no puedes estar todos los días pensando, bueno, ahora a ver qué publico, qué no publico, tengo la foto, no tengo la foto, quiero hacer el vídeo, no me sale, sino que tienes que, Bloquear tiempo dentro de tu agenda para crear este, este contenido sabiendo que esta es una parte fundamental de tu negocio. Porque para generar ventas necesitas visibilidad y para ganar visibilidad necesitas crear contenido. Para transformarte en un referente para tu audiencia necesitas crear contenido. Para atraer a nuevo público a tu, a tu negocio necesitas crear contenido. Para que las personas te pregunten cómo pueden trabajar contigo y te pidan presupuesto, necesitas crear contenido. La creación de contenido es muy importante dentro de, de un negocio, por lo tanto no lo puedes dejar en una, en una segunda eh, parte, apartado, como si no fuera algo importante porque tú estás liado con tu negocio, sino que tienes que destinarlo como una tarea tan importante como cuando te sientas a la, eh, mirar qué tienes que pagar de impuestos, hacer declaraciones, como cuando te pones a facturar, como cuando te pones a mirar si tus clientes te han pagado o no te han pagado, si tienes las transferencias en el banco o si no, si tienes dinero en el banco o no. Todo eso para ti es importante, bueno, la creación de contenidos también es, es, es importante y tiene que estar dentro de tu agenda, dentro de lo que tienes que hacer. Así que bueno, espero... Que tengas en cuenta estas tres claves, que tengas en cuenta todo lo que hemos aprendido dentro de, de este curso, que te animes a crear contenidos, contenidos distintos, contenidos creativos. No olvides, no tienes que partir de esa idea de, uy, tengo la idea, pero mega, mega, mega, mega creativa, sino que siéntate a pensar en esos dolores de tu cliente, en esos problemas que tiene tu cliente y vuelca todas esas ideas de contenido y ya luego le darás una vuelta. Si lo haces de forma organizada, planificada y demás, vas a tener ese tiempo para pensar en esas ideas creativas y vas a crear contenidos que realmente atraigan a tu audiencia. Recuerda crear contenidos distintos, no tiene que ser todo carruseles, todo reels. No te subas solamente a las tendencias y te vuelques a crear contenidos en un solo formato porque sí, varía, varía con tus contenidos, un día un carrusel, otro día un reel, otro día un directo, otro día un video de IGTV, otro día una imagen sola, un, otro día algo personal, otro día un contenido con un tip muy breve pero muy útil, otro día eh, un contenido enfocado a la, a la venta, aprovecha las redes sociales y todo el potencial que tienen, Instagram por ejemplo te da muchísimas opciones, los IGTV, los directos, eh, los carruseles, tienes las historias, ahora tienes los... Tienes los Reels, tienes un montón de formatos para sacarle todo el partido a esta red social que es Instagram. Tienes también eh, dentro de YouTube muchísimos formatos. Puedes crear eh, carruseles, vídeos, puedes hacer vídeos en, en directo. YouTube también te da eh, la opción de que puedas crear contenido y llegar a personas tienen en cuenta que YouTube es también un buscador muy importante, al igual que lo es Google. Así que aquí también tienes la posibilidad de crear contenidos y hacer crecer tu empresa. Tienes tu blog, no te olvides de alimentar a tu blog con contenidos que sean útiles para tu público. No es cuestión de crear una página web y me olvido completamente. Tienes la opción de crear un podcast. Los podcasts hoy en día funcionan genial. No te olvides de hacer email marketing, de llenar tu base de datos de potenciales clientes. Porque en el momento que quieras sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, o bien, que quieras vender, necesitas ir ganándote la confianza de tu público. Recuerda, esto es muy, muy importante. Las personas no compran de un día para el otro. Te ven, les gustan, se en parte de tu comunidad y luego sí a la compra entonces no te olvides de ir alimentando a tu audiencia con contenido y una forma excelente de hacerlo es el email marketing espero que este curso como te decía antes que me he enrollado un montón pero quería decirte de esto porque creo que es muy importante te haya servido, te haya ayudado muchísimo y que puedas crear contenidos que conviertan seguidores en clientes. Ya lo sabes, aquí estoy, te leo en los comentarios, escucho todo lo que me pides y lo transformo en contenidos. De eso va este canal. Esa es mi, mi principal misión, mi principal objetivo, ayudarte con contenidos que sean útiles para ti y que te ayuden a salir de todas esas dudas y que puedas sacarle todo el jugo a tus redes sociales para vender más. Suscríbete a mi canal porque se vienen más vídeos dentro eh, de este canal y por supuesto también más cursos gratuitos. Me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.